gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Con traje en mano bien borracha y todos saben que su vida es extrema. Cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Con trago en mano bien borracha y todos saben que su vida es extrema. Sé que no, pero sé que mi flow le corre por las venas. Let's go. Vamos a acudete la arena. Con ese burri me duele que se ajena una de mis cadenas Nunca le vaga siempre con la copa llena Ella entró, saludó Y en el bote se montó Yo cachá y tosó. Cuando el se lo pasó Me pegué, no me neó. Eso que ni se forzó pegó, abusó Eso que ni se forzó Yo que no traje bloqueador para tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes el Traje de baño chiquitito te queda y Esa blanquita coge sol Y de una ya se pone morena en mano bien borracha y todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi pobre corre por las venas. Por tu cuerpo sube la marea, en traje de baño, como me deja. A los yankees como altura, maluma pa' que suba la temperatura. Hace calor, hace calor, por tu cuerpo van a tu sudor. Toma guardiente y lo pasa con rojo. De bikini, ropa interior. Cuando la vi yo le dije como fue. Abajo el ya te fue que la pille. Está loca y de todo prueba. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago en mano bien borracha y todos saben que su vida es extrema, Dice que no, pero sé que mi flow le corre.